Hola, mi nombre es Johnny Finch, soy desarrollador de videojuegos e integrante de Working at Games. The Triangle es el primer juego que hice yo solo, 100%, y trata de un triángulo que va para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, para todas las direcciones, random, va rebotando en, el, en la pantalla, va rebotando en la pantalla de un lado a otro. Y si le haces clic aparece en un sitio random de la pantalla Y diréis, pero ¿qué dificultad tiene esto? La dificultad hay dos, dos dificultades, dos Una, aparecen bombas por la pantalla Que si clicas pierde la partida Y cada vez que le das clic al triángulo aumenta la velocidad en, el, en la que se desplaza el juego lo empecé sin tener ideas de programación. Empecé con mucha ilusión por aprender cómo funciona y cómo se crean videojuegos. La verdad es que el juego lo hice en en dos tardes, porque tampoco es que tenga mucha dificultad La versión beta, es decir, la versión anterior a The Triangle Era una cosa así, lo estaréis viendo, lo estaréis viendo en el vídeo Disculpen las molestias por razones técnicas no podemos mostrar un gameplay que lo solicitado Espero que lo entiendan y gracias por su atención y Como veis, es totalmente diferente los gráficos y un poco, cambia un poco el principio y tal Pero lo que es la jugabilidad, es decir, la... Aparte de jugabilidad, es similar. Este juego, por así decirlo, fue el primer juego que hice 100% yo solamente. La verdad es que, y la verdad es que estoy orgulloso de haber hecho este juego partiendo de cero, sin tener ideas de programación ni de nada. Este es un dato curioso y es que eh, tiene un interés que. Lo puse y sé más o menos, más o menos Dónde está, porque ni yo sé dónde está <risa> Más o menos sé por dónde está Pero realmente exactamente No lo sé, pero tiene Un easter egg el juego Bueno, os invito a que lo encontréis Claro, y bueno ya, para terminar el vídeo Quiero retarte a una Cosa, y es que llegues A los 100 puntos, te reto a ti A llegar a 100 puntos En este juego, es un poco difícil ¿eh? Yo os advierto si tú llegas a los 100 puntos, lo por Instagram, que lo tendréis en la descripción, el Instagram de Working at Games. Y bueno, y con esto concluye el vídeo de hoy, las 5 curiosidades de The Triangle, mi primer juego. Y nos vemos en el siguiente vídeo. <risa> ¡Adiós!